Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel Esto que estáis viendo aquí, que estoy grabando con el aro de luz A ver si no refleja tanto, aunque los paquetes reflejan porque reflejan, pero bueno Pues hoy os traigo un jaúl de comprita de dos bajares. ¿eh? Ah, susurros, una compra va a hacer, venga ya Verás, de la provincia de cádiz mirad lo primero que os voy a enseñar que cogí estas servilletas que son muy bonitas con la flor de pascua y esta flor que también eh, sale en un eh, yo las tengo para recortar eh, de daika pues me gustaron y las cogí este paquete de servilletas vale que traen 20 servilletas esta me parece muy bonita eh, cogí eh, un paquetito de nieve molida 70 céntimos este es que tiene el precio y este no lo tiene no veis de nieve molida que trae un montón qué más porque este año con las lunitas he gastado mucha nieve y enseñaros que vi en un canal a una chica que se llama Belén pues le vi estos carretes de cinta me costaron a 1,99 eh, y este por ejemplo es plateado y con pelito blanco Mira qué chulo es chulísimo pues encontré este que ya os digo que me costó a 1,99 voy a ver si lo puedo cerrar otra vez eh, cogí este en oro amarillo y pelito que costó igual a 1,99 este de oro rosa y pelito mira por aquí se ven los pelitos veis que es muy chulo para un lomo de un álbum porque es muy ancho y encontré este que no trae nada, simplemente es pelito, dacha y es súper súper suave y este costó 2.10, porque es más ancho todavía que, que estos dos, sí, es un poquito más ancho y trae más cantidad pues me traje estos cuatro, las dos tonalidades de rosa, el plata y el que no trae nada pues en el único bazar que entré y vamos de golpe. Mira, me compré esta cinta eh, porque eh, quiero hacer que le vi en el canal de, de Aluazi que le habían regalado a ella una, una guirnalda hecha de trapillo con luces, vamos de trapillo, sí, de restos de, de trapo. Y entonces van atados en una cinta Y yo empecé a hacerlo ya Lo tengo medio hecho Atado a una cuerda Pero no me gusta porque queda un poco un poco rústico bastante Y entonces dije Bueno, pues si sí, A ver, rústico Queda más tieso Y entonces dije Bueno, pues compro esto que es algodón que, Y la voy a ir haciéndole nudo Y lo voy a hacer aquí Es muy chula, ¿eh? a mí me encantó Se la regalaron a ella Y, y cuando vi el blog el Semanal que ella sube, que yo el, lo veo, pues se lo vi y me gustó. Dije, mira, pues lo voy a hacer yo también. Compré en el bazar este verde, que es verde hierba, que es pintura acrílica, ¿vale? Y lo quiero, pues, para hacer mmm, craquelado. Esta. este verde. Igual que se le pone debajo el rojo inglés, pues se le puede poner eso. Eh, compré allí en ese bazar, bueno, lo que os he enseñado, el trapillo, esto ya es de otro bazar, vale que está al lado, pero bueno, compré flores, compré estas blancas y estas color bisón, estas valen de 0,75 y estas 0,90, son más grandes estas, ¿eh? y son más grandes que las que os enseñé la otra vez. Eh, ¿Qué más compré Ah, mirar en la zona de fiesta compré esto que son flecos para echarlo a los paquetes me costó 75 céntimos y es un azul turquesa muy bonito para el verano muy chulo me encontré con este abecedario de mayúscula que es mm, súper gordo vale tiene relieve me costaron a 1,80 y me gustó es plateado y negro y lo cogí. ¿Qué más? Eh, mira, igual que el este, cogí este, en blanco. Que también vale, bueno, pues si queréis hacer unas barbas o de Papá Noel, digo, o algo, bueno, ya Papá Noel a esta altura ya no me ha salir, pero bueno, para la que viene, También en la parte de fiesta, mira, encontré esta que trae dos estrellitas con perifollo veis, y mira las pajitas me costaron 0.75 y por qué no, pues eh, un popote también ¿Veis? que me gustaron y las cogí y la estrellita bueno, pues tornasolada traen dos, nada más encontré, ah bueno, mira de las florecitas blancas cogí otra cogí dos ¿por qué? porque luego estas se pintan y la puedes pintar con lo que quieras. Y estas que me gustaron. Y por 0.75. De la parte de fiesta también cogí esto. Que se puede hacer perfectamente. ¿eh? Pero yo las cogí de allí. Me costó 60 céntimos. Y traen 6 molinillos. Para donar los paquetes y tal. Porque esto lo estoy grabando antes de que pasen los reyes. Mira, encontré. Bueno, se me acaban de poner aquí estos cascabeles que son mijitillas de colores y los cogí, cogí un sobrecillo no pide el precio, creo, no me acuerdo lo que me costó entonces no voy a decir un precio si sí, es otro, eso también lo pide aquí a ver, mirad, pide esta o como son como palitos de chupasú pero arriba son toppers, traen coronas, coronas de... En oro en oro amarillo traen 4 valen 0.75 y si se le da la vuelta creo que es platear pero vamos esto no se puede dar vuelta están ni chiquitilla que vamos encontré a ver estas mariquitas y cogí oh, había tres tamaños cogí el grande y el pequeñi, y el pequeño hay más pequeño que este porque yo lo he visto cogido allí 0.75 cada uno cogí esas dos eh, mirad que encontré este pincel de punta a punta que es de silicona y mirad qué punta trae y bueno pues mira para mojar en pegamento y pegar las piedrecitas chiquitillas digo también vale así que me lo cogí cogí estas pegatinas que me parecieron son de Lego ¿eh? 0.75 y son de donu y dulce también ¿eh? me gustaron y cogí un paquetillo Mira, cogí esto mirad qué chiquitillos son nada, esto no es nada una mijitilla cogí estos que son más grandes son los más grandes que hay que yo encontré y estos que son ovalados, pero mirad que chiquitines. Y dije, bueno, pues estos son redondos. los únicos ovalados son estos. Lo había más grande en ovalado, pero no. Yo los quería redondos. Y no lo encontré. La medida que yo quería no la encontré. Ah, también, igual que en la dorada, mirad, compré esta en, en tono tornasolado. Va haciendo como un tornasolado, pero tirando a rosita. Traen cuatro también. ¿Vale? Eh, también encontré estas piezas de así como de bronce envejecido, oxidado o hierro, oxidado. Y son tres mariposas, aunque aún no han puesto aquí el precio y no se ve. Ay. Estas tres. Bueno, estas, supongo que las estaréis hartas de verlas. Pues estas tres. Compré este, que es la segunda vez que lo compro. Me gustan mucho este tarro con las flores, un 80 las flores están en 3D y estos son como puffy, aunque no lo son pero son, parecen ¿eh? esta, enseñaros bueno, mira cogí esto, que estamos hartos de verlo en Teddy bueno, pues yo lo encontré en el bazar y los cogí que en Teddy creo, no son, no me acuerdo los que traen pero aquí están bastante, eh no sé si traen igual que el teddy pero yo me cogí eso y los cogí también en dorado, que también me gustaron y los cogí en dorado y los cogí en bronce. ¿Veis? Después cogí argolla de varios tamaños en plata. ¿Veis? Simple. Porque mmm, allí en Melilla cogí uno y al final eran lo que es como lo que se le ponen a las llaves, que eran dobles, pues así. Y yo no los quiero así, yo las quería así. Aunque estas la verdad es que son plateadas. No sé si habrá por ahí alguna más. No, creo que no. Cogí encontré esta cadena en plata. Que dije, bueno, me la voy a comprar. Ah, pues mira, pues sí que había estas que son más chicas, las más chicas del todo, hay cuatro tamaños, vamos yo cogí cuatro tamaños ¿Ve? Eh, mira cogí dos doradas, aquí hay otra aquí hay una y aquí hay otra para no quedarme sin ello, me cogí dos me cogí esto que es para, veis que aquí se le pega el cabujón y son como, como si ah, no, en horquilla, bueno, nosotros lo decimos cirila ¿vale? y veis que tiene ahí una parte plana que es para pegarle el cabujón con, con el motivo que queráis o directamente el motivo que queráis ¿qué más? no oye oye Nutella Mira, cogí esta argolla en dorado más grande y más chica. De estas ya no me quedaban, las agoté todas en Navidad, estas. Y entonces, por eso fue que fui yo al chino la la de mi casa allí. Y yo me creí que la había, la había pero no eran dobles. Yo porque buscaba las estas y compré estos de De estas sí tengo, pero de estas no. Y entonces las cogí. Y después cogí los alfileres, estos largos. El dorado que mira, el terminal es como si fuese la cabeza de una chincheta, pero claro más chiquitita pues esta ¡no! ¿qué te pasa? después a ver que no lo había encontrado en el Halloween, ahora la encontré que son las um, las brujitas montadas en la escoba trae 10 Mira, y son estas Oh, esto se le está acabando las pilas Cogí esto Que no sé bien lo que es Pero yo digo, para algo servirá Para ponerla de patita o algo Mira Mira, cogí Parecen también las que de Una chincheta Cogí estas calaveras Que me gustaron Bueno, no son calaveras Parecen de extraterrestres estas libélulas en plata que también son muy chulas, son chiquitas pero son bonitas Estas calaveras con el sombrero, para el año que viene para Halloween, pues ya las tengo De la de los extraterrestres que yo digo, cogido porque traen pocas Y de esta que traen un montón de calaveras juntas Cogí estas zapatillas de ballet que no son muy bonitas la verdad pero es que no había otra. Cogí esta cadena en oscurita, así. Y por último, cogí la arañita que la encontré. Esta. Bueno, para el año que viene, pues ya la tengo. Pues nada más. Esta ha sido mi compra en otro bazar de aquí. Espero que os hayan gustado. Si es así, de aquí de Chiclán si es así me queréis dar un like, muchísimas gracias, muchísimas gracias a las nuevas suscriptoras y a las que siempre estáis ahí, suba lo que suba, me veis me comentáis, gracias por vuestros comentarios y yo con paciencia pues siempre os contesto, lo que pasa que aquí ahora mismo donde estoy <coughs> funciona fatal todo la wifi, el de subida, de bajada, y casi casi casi que no puedo ver nada y nada más, nos vemos pronto, hasta la próxima, cuidaros, chao. Un oh albuqueros que nuevos podrás diseñar Porque tú, tú, tú eres el de craft, Wing of the Scrap Wing of the Scrap Wing of the Scrap